Se mejores. Señores, Cardi B, las mujeres han criticado demasiado a Cardi B. Le voy a decir por qué. Porque parece ser, eso juro, uno fue un muchacho, esa es la hija mía, coge la de mío y sin querer le da votos, se pone a punchar y quién sabe lo que pueda subir. Entonces, hay que tener cuenta con eso. Entonces, Cardi B, sin querer, subió una fotografía una fotografía y esa fotografía de Cardi B se le ven eh, sus partes, sus pechos y ¿qué pasa? Cuando subieron esa fotografía se viralizó, Cardi B a ratico se dio cuenta, ¡ay, mi hija, muchachos de H! ¡Fua! Y la borró. Entonces, luego que la borró, ya era muy tarde. Porque de una vez la, la gente compartir. la había compartido en las redes sociales. Todo el mundo subió esa foto. Pero el problema aquí no fue la foto. Es que todo el mundo ha criticado, ha criticado los pechos de Cardi B. Le han hecho un bullying a Cardi B. Y lo peor es que la mayoría son mujeres. Las mujeres acaban las mujeres. Las mujeres acabando un... A Cardi B, por, por tener y que los pechos así es... ¿Cómo que lo tiene? Sí. No, no, yo no la vi. Yo estoy diciendo lo que he leído en los medios de comunicación. No, no, no, es que tú no. No, no, no, no, no, no, no. Es que no, no me, la me la interesa esa foto? foto, no me interesa esa foto. ¿Eh? No te interesa, o no, la vi? no me interesa esa foto, no me interesa. ¿Cómo te lo no, no, no, no, no, claro. No. ¿Yo qué? No, no, tampoco compartí. ¿Eh? Entonces, ¿cómo es posible? que las mujeres se critiquen entre ellas mismas. Mejor defiendan a esa muchacha que por accidente subió esa fotografía. ¿Eh? Entonces, eh, eso es así, ¿no? O sea, una, una, criticando a una mujer. Señores, eso pasa, y yo vi que Caldivis respondió... Que eso era por la, porque amamanta a sus niños, a su niña, amamantó. Entonces, esas son, son cosas que no podemos estar criticando. No podemos estar criticando. Pero hay otra noticia de Cardi B, No, no, no. Que, que se iba a dejar con el marido y vio. ¿Sabes lo que me voy Que subí una calle llena de dólares. De pesos para tirarlo. ¡Fua! Entonces, señores, especialmente a la mujer, ¿cómo usted va a criticar usted mismo a una Mujer, Dios mío, a veces las mujeres son como que... Dios santo. Pelea, Estos tigres como... vienen aquí sin sequillo. Mira, ¿quién critica a Jorge Luis con esa cara tan fea? Pero nadie la critica. Pues somos hombres. Había sido una mujer... Ese, ese Jorge Luis tiene una cara perdida. tiene Ay, no, ese suéter no le queda bien, Jorge Luis. Y uno anda con un suéter... Mira el flaco con ese abrigo. flaco es eh, eh, fijo con ese abrigo. aquí. quién le importa a uno que, que, que anda con ese abrigo? Y, a otro. y se la muere. No, Ay. No es lo mismo, me. Pulana, ¿Cree que es un uniforme? ¿Cree que un uniforme ese abrigo? Eh, yo, todos los días. Si lo dice ah. de un hombre a una mujer. Entonces hay problemas de género. Pero cuando son las mismas mujeres que acaban las mujeres. entonces No, no. no sí. Se... No. No, no, yo, no no, ah, yo lo que nunca le he encontrado lógica es flaco. Oye Luis. Cuando la mujer dice, fulana me cae mal, ¿por qué te cae mal? No sé, algo tiene ella que me cae mal, pero no la conoce. Entonces, ¿por qué te tiene que caer mal? No porque ella priva en vaina, pero que vaina de qué, pero de priva en lo que yo quiera, tú no la conoces. Yo no le he encontrado lógica a eso. Ella se cree que está buena, ella cree que está buena. No, no, no, no, no. ¿Por qué te cae mal? No. Porque sí, entonces las mujeres si son las. Mujer, ah, de la bebé, de problema de género. No, no, no. no y, dicen, y dicen, hay un hombre, el hombre que habla mal de una mujer, es es hembra, que esto. Eso Pero eh, hoy, eso es eso, eso como. Mira qué pasa. eso Oye, oy, qué incoherencia de la, de la igualdad de género es. Mira. Si una mujer dice que el hombre fue malísimo, que fue un desgraciado. ¿Qué fue esto? Amiga, te estás desahogando. Amiga, sigue así. Mujeres al poder. Las mujeres vienen, ese tipo fue malísimo. Uf. Nadie, dice Nadie dice nada. Ahora, si el hombre dice, la tipa me pegó. Bueno, diablo, pero qué hembra, qué mamita, viejo. Tú no puedes hablar mal de una mujer, viejo. ¿Eh? Los caballeros no tienen memoria. ah Ahí sí. Yo, mejor, yo te voy a decir una cosa, yo soy una gente que, te voy a decir, yo, a mí me gusta mucho hablar. Y cuando yo sé que pasa algo, mejor a mí no me pregunto. ¿Sabes qué yo? Yo doy boche. Fulanito, ¿qué me importa a mí? Fulana, que haga su vida como dé su gana. No me pregunten, ni me digan nada. Yo, yo, yo, yo soy así. Yo soy una gente que, yo tengo más en mi mente que a lo mío trabajar y ya. Y a mí que eso, di que está chimando, diga que, que fulano, que es que prensejo. Hable, ahora eso sí, si tú quieres hablar y tú comienzas a hablar de alguien que yo conocí, yo me quedo callado, pero que salga, que salga de mi boca. Dije que yo dije que fulana de tal me hizo esto, que fulana de tal que me hizo tal cosa. Eso, mire, pues mi hija, que es la que yo más amo. Mi princesa, Camilo. Lo más bello que tiene papá. Jamás. ¿Por qué? Porque por esa misma razón, Jorge Luis. Porque las mujeres después dicen. Fulano me acabó a mí y, y, y, se, y se dan y se ponen como la víctima y se ponen, óyeme, y se ponen como la víctima y tal cosa, pero después que ellas te acabaron a ti, tú no puedes decir nada, entonces yo lo que hago es, no no sé, y fulano, no, no sé, ni, me, ni sé, ni me interesa, ni me hablen de eso, ni me hablen. Si Quedamos ahí. Que te falle yo lo que estoy viendo mal Porque es que la mujer, hombres, para estar con el tema, bien. yo lo que veo para que para no se seguirnos el tema. Lo que yo veo mal es que la mujer critique a otra mujer. Yo lo que veo mal es eso. Y más a una mujer que tuvo una hija y que se, supuestamente tiene esos senos así por esa razón. Yo, lo, yo en, en lo en mi parecer, lo no veo fuera, mal. Y aunque no fuera por esa razón, señores, es su vida, es su cuerpo. Pero que Dios mío. Déjela yo. vivir tranquila. Bueno, el problema es tener usted señores, vamos a dejarlos con el top 10, el top 10. Nos vamos a dejar con una pausa. Y cuando volvamos, tenemos la entrevista de Jason, el mono. Así que las personas, ya ustedes saben, disfruten de esta entrevista. Nos vemos mañana. Ya ustedes saben.